¡Ya llegamos, ya llegamos, me hicimos esto! ¡Mua! ¡Está grabando! ¡Está grabando! Oh. Una tipa me dijo, me, oye, me mandó una nota, oye, oye More, mándame una foto de huevo parado Pero yo le mandé, oye, la foto de negro Whatsapp Y mira lo que me puso, mira, oye, oye, oye, oye ¡Pero, Pero tú estás loco, oye! La gente me, me anda preguntando qué es que yo puedo hacer con 50 pesos ¡Ven! caeme atrás! ¡Ven! ¡Claro! claro. Acá, venga, ven acá, ven, mí, vaya, ven, a mí, a ti, mismo, a mí, ven, a, ven. a mí, dale para acá, ven, dale. Voy a tener que llevamos un cajito para los 50 pesos porque hace mucho cual. Dame algo ahí, oye, da, dame algo, manito, ven, tú qué ¿Es está que está montado, es que, dame algo ahí, loco, mira lo nuevo de ahí. Está, caro, es ¿Qué pasó, papá pidiendo? ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? Dame, agua. Tú, eh, no, tú no necesitas ya nada, brother. Ya la radio, la radio, la radio. No. ay, ay! ¡Ay, ay! Hey. Oye, ¡El, el, no, no, no. lame, <rtan> Oh, yo, I'm gonna go get